Llega el momento de irnos a la comunicación telefónica, sí. porque ya está en línea Javier Amaya, tío de Benjamín Amaya. Hoy uh -huh. tempranito hablábamos con Álvaro Mejuto, que también hacía el, el repaso del, del caso. Álvaro uh -huh. Mejuto, nuestro compañero que es periodista, nos hacía el repaso del, del caso y hoy... Es un día importante. Muy, muy importante porque se dicta sentencia, porque ya había sucedido la sentencia anteriormente, se dio para atrás el caso, pero mejor que nos detalle eh, su tío que está con nosotros en línea, ¿no? Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día para todos. Eh, acá estamos en la lucha de vuelta, con los nervios de punta también. Este, Hoy día, si Dios quiere, ya le dicta sentencia a a Cococho, a en eh, un caso que ya estaba cerrado y lo volvieron a abrir, eh, porque prueba, dice la abogada de él, que no tenía, así que, bueno, las pruebas están todas en contra de él, del principio así un caso que ya estaba cerrado y condenado él, tenía ya su cadena perpetua pero bueno, lo volvieron a abrir, las jueces le, le dieron para que apelen de vuelta y lo volvieron a abrir el caso. Javier, ¿cómo todo. cómo sí. pasan? ¿Te, te interrumpimos porque hay cuestiones sí. que, que uno en, en este tiempo, y siempre es bueno reflotar la, la información, pero ¿cómo pasa que la Corte Suprema, listo, anula el fallo, va de nuevo un juicio? ¿Cómo toman ustedes conocimiento? ¿Qué pasa en el medio? Y la verdad que nos toma todo por sorpresa porque era supuestamente un caso y ya estaba cerrado. Eh, la abogada que pusieron ellos ahora eh, hicieron, eh, Dijo que no tenían prueba contra él Entonces ellos pidieron apelar de vuelta Y bueno, la abogada eh, los jueces le dieron la apelación de nuevo Para que pueda abrir Pero está todo en contra de él digamos, Todas las, las pruebas están en contra de él Corresponden a él Y bueno, yo quiero que hoy eh, sea justicia como decimos todos los familiares nosotros porque es muy lamentable lo que pasó con Benjamín y eh, la verdad que dejó un dolor inmenso en todos los familiares Ahora entonces, con esta sí. nueva fecha la sentencia, ¿son las mismas pruebas? Son las mismas pruebas, las mismas pruebas las mismas pruebas que, que tenía anteriormente son las mismas o sea, no todo lo que decía la abogada de ellos, ninguno de ellos coincide con todo lo que ella dijo ayer, digamos, en el juicio. Con toda igual. Hubo algo diferente, Javier, en esta nueva, o sea, nueva de, de, del caso. ¿Sentiste que hubo diferencia al caso? O sea, ya había, ya tenía una sentencia, se vuelve a, a presentar las mismas pruebas. Hay algo diferente a la vez anterior? Eh, la verdad que yo creo que no, eh, solamente la abogada de él dice que son horarios que no coinciden y, y ropa que él no usaba, dice, pero todos los todo testigos hicieron lo mismo como la vestido él y el testigo Clave también me dio, digamos, de lo no de así que pues la abogada de él va por eso, por lo, por la ropa que, que él dijo que no no tenía usar en ese momento y porque el testigo Clave no no lo supo reconocer reconocer. La duda va por ahí porque la testigo no pudo reconocerlo bien. Claro, eso es lo que dijo la abogada, pero en, en el cuando declaró la primera vez a testigo no dijo nada de eso porque la abogada dijo ayer, digamos. Claro. Eh, le volvieron a le volvieron a recalcar todo lo que la abogada dijo le ayer, entonces era como como que la abogada había inventado de vuelta, digamos todo lo que se había escrito ellos. Claro, como que a simple vista podría tomarse como algo como para ganar tiempo, ¿no? Exactamente, para ganar tiempo, sí. Eso le dijeron ayer también a nosotros. Oye, Pero decían que, bueno, le dieron lugar a la manera para que hablen y, y tenía algo que decir y no, no, de que empezó a nunca quiso hablar, nunca quise decir nada. Solamente uh -huh. intentó para dar lo... Nombre, nombre de él nada más, y de ahí nada más dijo que no se sentía en condiciones para hablar en ningún momento. Mm. Supuestamente este, hoy día... Nunca se eh, defendió. Nunca se defendió, nunca. Mm. Nunca hizo por, para hablar nada, nunca quiso decir nada. este Supuestamente hoy día decían que le iban a dar un lugar para que hable, pero la verdad que ya no sabemos que es verdad o no, porque... Era ayer supuestamente que ya era la sentencia y, y no, y no, nos dejó que de, decidieran de, para hoy a las 11 de la mañana. Y bueno, yo creo que bueno da una oportunidad para que hable y si no, queda sí. condenado a lo mismo. Puntualmente, en, en esto que también normalmente hacemos los medios, que es reflotar el caso, que se mantenga y que también termine siendo el, el pedido en conjunto de, de justicia, que es a lo que todos queremos llegar. ¿Qué nos puedes contar sobre el único acusado, más allá de, de estas cuestiones judiciales, si era cercano a la familia, cuál era, digamos, si era un conocido, o desconocido, qué tan lejos, qué tan cerca se encontraba de ustedes? Eh, eh, Alcanía era un chico muy conocido en igual todos los hermanos, pero él el principal el, el que contaba mucho en la familia de mi familia, pero nosotros casi con los familiares nosotros eh, no era muy muy ha llegado, pero sí a la familia de Benjamín, porque eh, el hermano de él, el de Benjamín, él, él andaba siempre por ahí, aparte tiene otro hermano en, en, el mismo, en la misma zona, en el mismo barrio, digamos, así que siempre iba por ahí, todos los días andaba por ahí, todos los días. Y en persona, la verdad que... Eh, no le puedo decir bien cómo era, porque lo, lo conocemos, no lo conocíamos bien, bien, digamos. por supuesto digamos. Nosotros también quedábamos sorprendidos porque no se lo veía así, pero bueno, las pruebas están todas en contra de él. Y, y la verdad que sí, creemos que fue él, digamos, ese pacto comenzamos. Okay. Uh -huh. Javier, ¿y con quién van a esperar la sentencia? ¿Con quiénes son los que van a estar presentes? Eh te dice mi juicio claro eh, van a estar unos hermanos mío y la madre de Benjamín por supuesto la abuela de Benjamín y bueno y afuera van a estar muchos familiares nosotros también muchos hermanos que tenemos nosotros y, y mucha gente que nos apoya siempre nos apoya mucha es, gente. eso lo lo estuvimos también notando no mm. es, es mucho es es mucho digamos lo que generó este caso. Es mucho lo que generó y el pedido en conjunto de, de justicia y en el medio lo que justamente la justicia va haciendo el, el ir para atrás volver y bueno ahora con las mismas pruebas veremos qué es lo que lo que dictan Sí, la verdad es que estoy agradecido porque mucha gente nos acompaña siempre digamos. y bueno, hay bien mucha gente también que por el tema del horario trabaja, no puede, no puedo ir pero y se mucha gente para el caso de Benjamín, mm. ayudándonos siempre y Dios quiero que hoy sea día eh, clave ya, porque la verdad que volver de vuelta a esto mm. eh, no lo ha hecho bien a nadie, ya que eh, no lo vamos a tener nunca más Benjamín y mm. este, es muy duro para todos, la verdad. Javier, ¿hoy sí. a qué hora? Es el, el, el momento 11, puntual. A las 11 de la mañana. Bien. Lo que ah. dijeron a las 11 de la mañana. Perfecto, perfecto. Seguramente vamos a estar haciendo el, el seguimiento. Sí, la verdad, del Javier, caso. yo te escucho atentamente y te, te agradezco también eh, la, la, la interés que tenés para comunicar lo que pasa. Yo no tengo palabras para eh, decir lo que siento en este momento a través del EV7 con este caso, con este niño, eh, que es un, es un ángel. Eh, y nada, deseamos que se haga justicia, uh -huh. justicia, justicia, justicia por él y paz uh -huh. para la familia y para ustedes. ¿eh? Sí, muchas gracias por, por darnos este este, este programa abierto para que podamos nosotros aumentar así la gente sepa, porque la verdad es que hay mucha gente que... Que yo creo que no saben bien, y hay mucha gente que hablan cosas que, que no tienen que hablar, porque y es como escucho va a ser en vivo, entonces ahí la gente ya. Se, yo creo que se va a enterar bien como, como es todo, porque mucha gente habló que, que, que a la niñera no era el principal. Entonces, yo creo que ahora todo en vivo se, va, se van a ver todo y se va a hacer a la para que la gente quede tranquilo y bueno. Las familias nosotros también quedemos tranquilos y ya se dejan sin en paz. De eso se trata, de, de tener un poco de, de paz, como decía recién Carlitos también. El acompañamiento es muy importante. Nosotros desde acá, aportando el, el granito de arena y que sepan que, que cuentan con nosotros para lo que haya que, que difundir, el seguimiento del caso y que por supuesto nos sumamos al pedido de justicia, Javier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día y que yo un buen bendiga a todos.